La puede grabarla. Ok, ok, ahí estamos bien. Ok. Y si me regala acceso a compartir pantalla. Ok, ahora sí ya, ya puedo. Bueno, ya puedo. bienvenido pues el licenciado Henry que nos va a exponer, ¿verdad? Este magistral charla. Bienvenido y buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias, bien decirle. Claro que sí. Bien. Solo déjenme compartirles por acá. Ok. Ok. Ok. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, ok. Bueno, una, un, agradecimiento, eh, Sila, un agradecimiento a doña Silda, un agradecimiento al MUPC y a la nominador por haberme invitado a compartir esta exposición sobre el IR del trabajo. Entonces noten de que este es un tema muy interesante porque eh, todos estamos inmersos en en, en el trabajo y unos devengamos rentas del trabajo otros hacemos liquidaciones del IR del trabajo, entonces vamos a ver todo eso por acá en esta, en esta noche vamos a solo denme un chance porque ok, ahora sí entonces sin más preámbulo vamos a iniciar bien entonces vean esta exposición eh, tiene un objetivo general y el objetivo general es realizar una exposición del IR del trabajo con el propósito de que los participantes puedan aplicar las disposiciones legales en el cálculo de las retenciones del IR del trabajo en, en sus distintas formas, porque vamos a ver de que existe la retención de renta del trabajo tradicional que es solamente y sencillamente tomar el salario, restarle links eh, a, ese, a esa base imponible mensual, aplicarle la tarifa publicidad del artículo 23, liquidar un IR anual y luego dividirlo entre 12 para determinar una retención mensual o entre 24 para determinar una retención quincenal. Pero esa no es la, la única que existe y lo vamos a ver acá en esta presentación. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo general? Bueno, lo vamos a lograr mediante cuatro objetivos específicos. El primero va a ser exponer la regulación legal tributaria del IR del trabajo. La segunda es realizar los cálculos del IR del trabajo y en esta ocasión vamos a hacer una, un cálculo de IR del trabajo cuando existen eh, salarios variables. Vamos a hacer un ejercicio en esta noche y vamos, eh, vamos a explicar los procedimientos de cálculo de las retenciones del IR del trabajo en las situaciones indicadas en el, en el, en el objetivo anterior. Y, como siempre, si a ustedes les, va, les queda alguna duda, vamos a habilitar un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, antes de, de, de ya entrar en, en, lo, en lo grueso. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos históricos de la ley de concertación tributaria y su reglamento. Esto con el propósito de ver eh, en dónde estamos en la actualidad. No, noten esto. en el, la, ley, la ley 822, ley de concertación tributaria, fue publicada el 17 de diciembre del 2012, pero entró en vigencia el, el 1 de enero del 2013. Bueno, el 18 de diciembre del 2014, o sea, casi, o mejor dicho, un, eh, dos años después, se realiza una reforma de esta ley mediante la ley 891. Y esta ley 891 entra en vigencia el 18 de diciembre del 2014, el mismo día en que fue publicada. Sin embargo, el 28 de febrero del 2019, hace un poquito más de tres años, hubo una reforma más que es la ley 987. Esta ley eh, entró en vigencia el mismo día de su publicación. Entonces, actualmente, eh, la ley 822 ha sufrido dos reformas. La última reforma es la del año 2019, pero esa es la ley. Ahora vamos a ver el reglamento. El reglamento eh, se, se dictó mediante el decreto 01-2013 que es el reglamento de la ley de concertación tributaria, cuando fue publicada el 22 de enero del 2013 y entra en vigencia en la misma fecha, sin embargo hubo una reforma el 13 de febrero del 2014 mediante el decreto 06 2014, sin embargo esa, eh, ese decreto fue derogado fue derogado, estuvo en vigencia como una semana y después la derogaron pero el, el 15 de marzo del 2019 entra en vigencia el decreto 08-2019, que fue, que es la prácticamente, eh, es la única reforma activa o vigente para el reglamento de la ley de concertación y entra en vigencia el mismo día. Entonces, veamos que eh, para la ley de concertación tributaria han habido dos reformas, las cuales las dos están vigentes para el reglamento han habido dos reformas y de esas dos reformas solo la última reforma es la que está vigente así estamos a la fecha de hoy ahora bien hablemos del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 3 de la ley de concertación el impuesto sobre la renta es un impuesto directo y personal y es un impuesto directo porque en este caso él está grabando la renta y la renta, existen, de acuerdo con la ley de concertación, tres tipos de renta. Rentas del trabajo, tenemos rentas de actividades económicas, pero también te, tenemos rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Entonces, el impuesto sobre la renta se aplica sobre estos tres tipos de renta. ¿En cuál renta nos vamos a centrar en esta conferencia? Bueno, nos vamos a centrar en las rentas del trabajo. Correcto. Ahora, el artículo 3 de la ley menciona que el IR grava cualquier incremento de patrimonio que no esté justificado y las rentas que no estuvieran, estuviesen expresamente exentas o exoneradas por la ley. Entonces, aplicando este artículo a las rentas del trabajo, existe, o sea, el el IR del trabajo se aplica a todo ingreso que percibe el trabajador, con excepción, con excepción de lo que menciona el artículo 19, que son las rentas exentas, y eso lo vamos a ver más adelante. El artículo 5 de la ley dice que el IR se aplicará a las rentas devengadas o percibidas de fuente nicaragüense, obtenidas en territorio nicaragüense, o provengan de sus vínculos económicos con el, con el exterior. Entonces, en este aspecto, eh, sí existen rentas que provienen o, o rentas que son de fuentes nicaragüenses, pero que se están devengando en, puede ser en otro país. Y vamos a ver que ya la ley ha establecido eh, formas de retención de este impuesto mediante retenciones definitivas eso lo vamos a ver también conforme vayamos avanzando. El artículo 6 de la ley de concertación establece, ojo con esto, ojo con esto para eh, aquellos empleadores que pagan eh, a sus trabajadores, eh, pa, le pueden pagar el salario, se lo pueden pagar eh, de parcialmente con bienes. Y, y miren lo que dice el artículo 6, las transacciones de bienes, sesiones de bienes y derechos y las prestaciones de servicios se presumen realizadas por su valor normal de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que si a mí, Henry Castellón, yo trabajo en X empresa y soy un asalariado, si supongase que esa empresa se dedica a vender eh, aceite, un ejemplo, y entonces me dice, Henry, mira, yo te voy a pagar de tu salario mil córdobas en aceite. Ok, pero yo estoy recibiendo esos mil córdobas, pero no en efectivo sino que lo estoy recibiendo en un bien. Entonces, como yo estoy recibiendo un bien, el empleador debe liquidar liquidar eh, ese, ese valor, o sea, eh, debe liquidar en unidades monetarias o en Córdoba, el, el, el valor de ese, de ese aceite que a mí me están dando como salario, porque puede ser y de hecho se da, que algunos empleadores pueden ser que pague parcialmente a sus empleados con bienes o incluso servicios, pero ambos deben de evaluarse a valor de mercado. Y ahí y ahí entramos eh, en una relación con lo que dice la NIF para PYME o la NIF, que viene mencionando que, que las transacciones de igual manera deben evaluarse a su valor normal de mercado en determinados aspectos. Bien, ahora miremos la, el concepto de residente. ¿Qué es lo que me dice la ley de concertación tributaria a mí que es un residente? Bueno, dice que, la, que es la persona natural cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias, sea nacional o sea extranjera, que provengan del exterior y permanezcan en territorio nacional más de 180 días durante el año calendario, aun cuando no sea de forma continua. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si un extranjero viene acá a Nicaragua y permanece seis meses, entonces eso quiere decir de que en el séptimo mes, que ya sería el día 180 que iniciaría el día 181, esa persona ya se considera un residente. Tiene un efecto en su tributación, en el cálculo del IR del trabajo, por supuesto que sí lo tiene, porque cuando vamos a ver de que cuando esta persona no es residente, se aplica un determinado porcentaje de retención, que es definitivo. Sin embargo, cuando esta persona es residente, se le aplica la tarifa progresiva. Bueno, también se considera residente cuando su centro de interés económico principal se sitúa en el país, salvo que el contribuyente acredite su residencia o domicilio fiscal en otro país. Viene alguien de Canadá, un ejemplo y se viene a constituir acá en Nicaragua, entonces aquí, aquí él tendría su centro de interés económico y es un asalariado, bueno, ok, entonces eh, se considera residente siempre y cuando él no acredite su residencia en otro país, pero también se consideran residentes las personas de nacionalidad nicaragüense que tengan su residencia habitual en el extranjero por ser miembros de misiones diplomáticas u oficinas consulares nicaragüenses, por ejercer cargo o empleo oficial del Estado nicaragüense y ejercer empleo oficial que no tenga carácter diplomático ni consular. Entonces, aunque sean personas que están en, otro, en otros eh, países, si ellos están cumpliendo una función pública, entonces esas personas obviamente son residentes. Eh, también las personas de nacionalidad extranjera con residencia habitual en Nicaragua que trabajen en misiones diplomáticas, oficinas consulares, gobierno extranjeros, cuando no exista reciprocidad. Ok, vamos a suponer que en Nicaragua está la, la embajada de XYZ, que es un país que queda muy largo. Pero la embajada de Nicaragua que está en ese país, XYZ, no goza de exenciones. Entonces de igual manera, en la, como no existe reciprocidad, entonces todos los empleados de la, que, no son, eh, que son extranjeros, que son de esa embajada, ellos van a tributar el IR porque en este caso no existe reciprocidad. Ok, pero cuando existe reciprocidad, ¿qué ocurre? Bueno, aquellas personas eh, extranjeras no van a tributar el IR porque va a existir una reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? que si la embajada está en Nicaragua está exenta del IR la embajada que esté en el otro país, entonces que es nicaragüense, la, la embajada de igual manera también en aquel país no va a ser sujeta de impuestos bien, eh, también las personas jurídicas, fideicomisos fondos de inversión, entidades o colectividades y establecimientos permanentes esto ya son para la, las empresas que se han constituido conforme a las leyes de Nicaragua que tengan su domicilio social o tributario en territorio nacional o que tengan su sede de dirección o administración efectiva en territorio nacional. Entonces, esto es para las empresas. Noten que la ley va tocando primero a las naturales y ahora viene con las personas jurídicas que es normal, que, que de hecho son empresas. Correcto. Ahora bien, viene la ley y también viene eh, dando más detalle dice que se entiende que una persona jurídica, fideicomiso, fondos de inversión entidad o colectividad y establecimiento permanente, tiene su sede de dirección, administración, efectiva en el territorio nacional, cuando en él se ejerza la dirección administración y control del conjunto de sus actividades ok, viene una empresa y dice no, yo no soy nicaragüense, soy una empresa de Holanda, ok pero si eh, tu empresa es holandesa, pero de acá se, se ejerce en toda la dirección y el control de la administración, bueno, esa empresa se eh, se consideraría en este caso una persona residente. Eh, en el caso de en el caso del artículo 8 del reglamento de la ley dice que las personas no residentes calificadas como residentes están obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley. En otras palabras, están sujetas a pagar impuestos. Ahora veamos qué son rentas de fuente nicaragüense. Estamos ahí eh, desmenuzando poco a poco la ley para caer, por así decirlo, al platillo fuerte. Dice, dice que el artículo 10 que son las que se derivan de bienes, servicios, activos, derechos y cualquier otro tipo de actividad en el territorio nicaragüense aun cuando hecha renta se devenga o se en el exterior, viene el contribuyente teniendo no presencia física en el país. Entonces, no necesariamente el servicio debe ser prestado acá en Nicaragua. No necesariamente la persona que está prestando el servicio debe tener presencia física en el país. ¿Por qué? Porque si se logra demostrar de que el servicio prestado eh, tiene efecto en territorio nicaragüense, entonces esa, esa, esa renta percibida, obviamente que va a ser de fuente nicaragüense, aunque incluso la persona no tenga una presencia física en el país, incluso aunque el pago se lo hagan en el, en el otro país. Ahora sí, ya que nosotros tenemos, eh, eh, por así decirlo, una noción de lo que viene explicando eh, la ley de concertación tributaria sobre el IR, y sobre las rentas de fuentes nicaragüense entonces, ahora sí, ya vamos a hablar con propiedad de las rentas del trabajo. Ahora, ¿qué son rentas del trabajo? Ojo con esto, ojo con esto. La ley de concertación tributaria está, está ofreciendo, desde un punto de vista fiscal, una definición para las rentas del trabajo, sin perjuicio de la definición laboral que tengan los salarios. Ya, porque si nos vamos al código laboral el código del trabajo, ahí nosotros vamos a encontrar otra definición de lo que es salario ya, pero, pero miremos lo que dice la ley, dice en el artículo 11, son rentas del trabajo las provenientes de toda clase de contraprestación retribución o ingreso cualquiera sea su denominación o naturaleza en dinero o especie que deriven del trabajo personal prestado por cuenta ajena. Entonces ahí nosotros pues es evidente de que ahí nosotros estamos hablando sobre los asalariados. ¿Quiénes son los que devengan rentas del trabajo? Únicamente los asalariados, los trabajadores. Entonces ya el, la ley ofrece esa definición de renta del trabajo. Eh, como rentas del trabajo se incluyen los salarios y demás ingresos percibidos por razón del cargo. Ojo con esto los salarios y demás ingresos percibidos por razón del cargo, dale como sueldos, sonaje, antigüedad, bonos, sobresueldo, sueldo variable, reconocimiento al desempeño, y ahí está la colita, y cualquier otra forma de remuneración adicional. ¿Qué quiere decir esto en español? Eh, quiere decirme, estimados que están por ahí escuchándome, quiere decir de que todo eso que está ahí todo ese tipo de ingresos que puede percibir un trabajador, todo eso está sujeto al IR del trabajo. Pero ahora vamos a ver, ya miramos la parte fea, la parte fea que es que, hombre, eh, la mayoría de los de, de los ingresos por rentas del trabajo están grabadas, pero miremos ahora lo que dice el artículo 19 de las exenciones objetivas. Por favor, presten atención a esto, porque les puede servir bastante. Porque no es cierto, no es cierto de que toda renta del trabajo está grabada con IR. Entonces quita el artículo que les ofrezco a continuación. Vamos a tocar el, al inmediato. Eh, ahí el, y aquí tenemos en pantalla el artículo 19. Pueden verlo. Pueden ver este, el PDF que tengo abierto eh, del artículo 19. No. No, no se mira. Ok, ok. No. Vamos entonces, vamos entonces a a ponérselo en pantalla. Y aquí está. Ahora lo pueden ver. Mm, no, no, no. Ok, Tien, vamos a Tiene su pantalla, pero no está abierto el. el, el... El documento, tiene que abrir el documento. Ah, ok, ok. Permítanme entonces, denme un chancecillo. Déjenme ver entonces. Y ahorita no pueden ver. Tampoco. Tampoco. Ok. Entonces ahorita puede... sí. Ahorita sí. Sí. sí. Ok, ok, ok. Ok, gracias. Entonces eh, aquí le, les ofrezco y les presento el artículo 19 y, y, y aquí sí me quiero detener un poquitito porque yo siento que vale la pena el que, el que los trabajadores, los asalariados eh, puedan saber de que, de que cuáles son esas rentas que están exentas. Cuando hablamos de rentas exentas significa de que no se les va a aplicar el IR de rentas del trabajo o sea, está libre de impuestos. Dice acá el artículo 19 que me va a dar un gran gusto leer lo que dice, sí, artículo 19 exenciones objetivas. Se encuentran exentas del IR, renta del trabajo, la siguiente, ojo con esto, hasta los primeros 100.000 córdobas de renta neta de vengada o percibida por el contribuyente, la cual estará incorporada en la tarifa establecida en el artículo 23. Si un trabajador gana 100.000 Córdobas anuales y si lo vivimos entre 12, nos va a dar a 8.333 Córdobas, punto 33 centavos, hasta mensuales, esa renta está exenta del IR. O sea, no tributa nada. Y vamos a ver, vamos a ver que en la tarifa progresiva así lo dice, así se puede observar, que de 0 Córdoba a 100.000 Córdoba no se paga ni un peso de IR. Entonces, para que lo sepan, 100.000 Córdobas anuales o 8.333.33 .33 Córdobas mensuales están exentos del IR. Bien, ¿qué otra cosa está exenta del IR? El aguinaldo. El aguinaldo está exento o decimotercer mes. ¿Qué más está exento del IR? Número 3, las indemnizaciones de hasta 5 meses de sueldos y salarios que reciban los trabajadores o sus beneficiarios contempladas en el Código del Trabajo. Me detengo ahí. Oh, bueno, continúo. ¿O otras leyes laborales o de la convención colectiva? Me quiero detener aquí para que lo analicemos. Vean, mire, lo que le está diciendo esta oración es que las indemnizaciones que establece el Código del Trabajo, estamos hablando de las indemnizaciones por años de servicio, pero pueden existir otras leyes laborales o incluso el convenio colectivo que pueda dar otro tipo de beneficios al trabajador que están exento. Entonces aquí solo me quiero detener que como en el código del trabajo se exenciona hasta cinco meses de sueldo por indemnización porque renunció el trabajador y ahora le van a dar su indemnización y el trabajador y él trabajó seis años, entonces él tiene derecho a que el, el empleador le pague cinco meses de sueldo. Ok, ahora hasta ahí, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a ver la siguiente oración. Dice acá, dice acá, las indemnizaciones adicionales a estos cinco meses también quedarán exentas hasta un monto de 500 mil córdoba. O sea, me está diciendo, tenés cinco meses que están libres de impuestos por indemnización pero aún así eh, van a quedar exentas otra, otras indemnizaciones que te dé el empleador como beneficio hasta 500 mil córdobas. O sea, ya tengo mis mi cinco meses de, de, de indemnización y por otra parte me dan 500 mil córdobas. Entonces, de igual manera, los cinco meses y los 500 mil córdobas están exentos. Sin embargo, ojo con esto. ¿Qué pasa si superan los 500 mil córdobas? ¿Qué ocurre? Bueno, dice, dice acá, cualquier excedente de este monto, cualquier, ojo con esto, cualquier excedente de este monto quedará grabado con la alícuota de retención definitiva establecida en el número 1 del artículo 24 de esta ley. O sea, si sí, me dan mis cinco meses, pero me dan de indemnización adicional 600 mil córdobas, entonces, de esos 600.000 córdobas, 500.000 están exentos y 100.000 córdobas están sujetos al 15% de retención. O con esto, ahí ya los desmenuzamos. Numeral 4, los demás beneficios en especies derivados de la convención colectiva siempre que se otorguen de forma general a los trabajadores. Pero noten de que eh, estos beneficios únicamente son en especies no aplica para eh, los beneficios en efectivo, si, aunque esté en la convención colectiva. Si ese beneficio en efect, se lo da en efectivo, ahí sí hay una, eh, hay una retención de por medio. ¿Por qué? Porque únicamente la exención es sobre los beneficios en especie, de acuerdo con ese numeral 4. ¿Qué más está exento? Están exentas las prestaciones pagadas por los distintos regímenes de la seguridad social, tales como pensiones y jubilaciones. Ya, entonces, eso está exento también. Las prestaciones, o sea, eh, por ejemplo, en el caso de, de los jubilados, eh, ellos están jubilados y el INSS les paga a ellos una jubilación, eso está exento. Eh, el empleado se cayó de, eh, a ver, eh, se cayó de la bodega, se fracturó el pie, bueno, ahí hay un, una, un subsidio, eso está exento de IR también este a ver eh, ok, el que se cayó quedó inválido bueno, está ganando una pensión una pensión este antes de, a, porque todavía no cumple la edad de jubilación, ok, todo eso está exento, ahí está en el numeral 5 numeral 6, las prestaciones pagadas por fondos de ahorro y o pensiones distintos a los de seguridad social, que cuente con el aval de la autoridad competente o bien se encuentre regulado ¿Algún? por las por leyes especiales. Entonces ahí tenemos en una reunión? prestaciones por fondos de ahorro, puede ser intereses, intereses estoy que tal vez tenga, tenga el sindicato de la empresa, pudiera ser. El numeral 7 dice que la, las indemnizaciones pagadas como consecuencia de responsabilidad civil por daños materiales a las cosas o por daños físicos o psicológicos, así como indemnizaciones provenientes de contratos de seguro. Entonces, de igual manera, el, eh, la empresa eh, le ofreció a los trabajadores un, un seguro de vida. Bueno, al final eh, y viene la persona, pues que, uno, que Dios no lo quiera, viene, se murió. Entonces, eh, ahí de acuerdo a este, a este numeral, eso está exento. Sin embargo, sin embargo, ojo con esto, si este tipo de indemnización constituye una renta o ingreso, y cuando hablamos de renta o ingreso, lo relacionamos con el lucro. Cuando hay un lucro de por medio, entonces ahí sí estaría, estaría sujeto al IR. Ya, entonces ahí está, es interesante. Es interesante. Contrato de seguro. Ojo con eso. Perfecto. Dice acá, eh, esto es el numeral 8, es algo con lo que la mayoría de, lo, de los trabajadores estamos, estamos, nos sentimos relacionados. Por ejemplo, dice acá, lo percibido uso o asignación de medios y servicios necesarios para ejercer las funciones propias del cargo, tales como viáticos, telefonía, vehículos, combustible gastos de depreciación, y mantenimiento de vehículos, gastos de representación y reembolsos de gastos, siempre que no constituyan renta o una simulación u ocultamiento de la misma. Entonces se le paga al trabajador telefonía, bueno porque necesita comunicarse con los clientes necesita comunicar con el jefe etcétera, etcétera, etcétera, entonces eso está exento. Se le paga depreciación de vehículo al empleador bueno, perdón, al empleado eso está exento. Se le da mantenimiento de vehículo al empleado. Bueno, de igual manera, eso está exento. Gastos de representación, porque me fui con el cliente y yo lo tenía que atender bien y me lo llevé al holiday Inn a comer. Ok, está bien, es un gasto de representación, está exento. Reembolsos de gastos, está exento. Pero ojo con esto, ojo con esto, porque ahí hay una, una colita, dice, siempre que no constituyan renta o una simulación de la misma. Porque, ojo, es cierto, hay una exención, pero no me van a decir que un viático de 10.000 córdobas es un viático. No es cierto eso. Entonces, eso es un, un salario disfrazado. Entonces, cuando la ley se da cuenta de ese tipo de cosas, te lo graban. Entonces, hay que saber utilizar la ley, pero de una forma correcta. Bien, en el, en, el, en el numeral 9 dice que también están exentas las remuneraciones y toda contraprestación o ingresos que los gobiernos extranjeros paguen a sus funcionarios y trabajadores. Pero, ojo con esto, ojo con esto, debe existir reciprocidad. Hay una excepción, sí, los nacionales. Aunque ese nacional, eh, aunque ese nacional trabaje en una embajada, en una embajada que. Donde sí hay reciprocidad, pero al nacional me lo va a aclarar con el IR. A todos los extranjeros están exentos, pero al nacional, al nicaragüense, ese sí, fregámelo con el IR. Numeral 10, la remuneración y toda contraprestación o ingreso que emisiones de los organismos internacionales pagan a sus funcionarios y trabajadores de nacionalidad extranjeras, excepto los nacionales. Y numeral 11 las indemnizaciones de acuerdo con el índice de costo de vida que el Estado apoya a su representante, funcionario, empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el servicio, en el servicio exterior. Si usted trabaja en el MINREX, esto aplica para usted. Ok, entonces ahí estamos. Eh, a ver. Vamos a, vamos a compartir aquí de nuevo la pantalla. Eh, la pueden ver. Sí. Ok, ok. Entonces continúo. Continúo. Ok, ahora sí. Vamos a hablar sobre la base imponible de las rentas del trabajo. El artículo 20 ofrece tres tipos de base imponible. Dice que la renta dice que la base imponible es la renta neta la renta neta se va a calcular deduciendo de la renta bruta no exenta el monto de las deducciones. Y en el caso de las dietas, dice que la base imponible es el monto bruto percibido. Eh, ¿Con cuánto me vas a grabar eh, las dietas? Bueno, me vas a aplicar el 25% sobre el 100% de lo pagado. Ahora, la base imponible del IR para rentas del trabajo de no residente es la renta bruta. ¿Cuánto me le vas a aplicar a ese eh, eh, trabajador del extranjero? Bueno, me le vas a aplicar un 20%. Y las rentas en especie se valorarán conforme el precio normal de mercado del bien o servicio otorgado en especie. Ahí está eh, que si te pagan en especie, bueno, se tiene que hacer el cálculo a precio normal de mercado. Correcto. Ahora, la, las deducciones que se pueden aplicar a las rentas grabadas, son las siguientes, gasto en educación, salud y contratación de servicios profesionales hasta 20.000 Córdoba Estoy estudiando, ok, con el recibo de la universidad, yo lo puedo ir, yo lo puedo ir, este, archivando y al final, eh, si no exceden los 20.000 Córdoba yo me puedo decir hasta 20.000. Ok, yo como trabajador me, enfer me, me enfermo, pero en el seguro social está saturado, entonces, ok, me voy, me voy por la, me voy por el privado, ok, para a un médico, está bien, el recibo del médico, entonces eso yo me lo puedo deducir. Y contratación de servicios profesionales, ok, para desempeñar eh, mi cargo, mi cargo de asalariado, me tuve que auxiliar de alguien que presta servicios profesionales, ok, yo me puedo deducir, pero en conjunto, esos tres tipos de gastos, hasta 20 mil córdobas. Número dos, las cotizaciones o aporte de la de las personas naturales asalariadas en cualquiera de los regímenes de la seguridad social. Y les comparto eh, el numeral tres, pero se lo pongo en amarillo, porque eh, anteriormente los fondos de ahorro sí eran deducibles de, la, de las rentas grabadas. Ahora ya no, ya se derogó. Entonces quedan en vigencia el numeral uno y el numeral dos del artículo 21. El periodo fiscal, de acuerdo con el artículo 22 es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año para el, eh, la liquidación del impuesto ahí, le, ahí le, les presento la tarifa progresiva que se aplica para eh, los trabajadores y aquí en la primera fila de un centavo a 100 mil córdobas anuales no se paga impuesto como lo habíamos visto, por eso está exento hasta 100 mil córdobas eh, también hay retenciones definitivas del IR ahí está miren el excedente de indemnización adicional a los 500 mil córdobas se aplica el 15% pagos de dieta en general 25% para los socios que son mortales para los pagos de dieta a concejales se le aplica un 12.5% y pagos a no residentes el 20% entonces ahí está eh, en el en el artículo 25 se establece la obligación de retener, liquidar, declarar y enterar el impuesto. Ojo con esto. Ahora ya platiqué con los trabajadores. Ahora vamos, voy a platicar con los empleadores. Señor empleador, el artículo 25 dice que usted, que es un responsable, un responsable retenedor, está obligado a retener mensualmente a cuenta del IR anual de rentas del trabajo los casos siguientes. Cuando la renta bruta. Grabable anual del periodo fiscal completo menos las deducciones excedan 100 mil córdobas. Ojo con esto, 100 mil córdobas anuales. Si no excede, usted no aplica retención. Numeral 2. Cuando la renta bruta grabable mensual del trabajador del periodo fiscal incompleto menos las deducciones permitidas exciano 8.333.33 córdobas mensuales. Si no excede, usted no va a retener nada. Número 3 cuando la renta bruta del trabajador incluya rentas variables, ojo, vamos a hacer un ejercicio de rentas variables, deberán hacerse los ajustes a las retenciones mensuales, y vamos a ver por qué se deben hacer los ajustes a las retenciones mensuales. El contribuyente deberá liquidar y declarar el IR anual de las rentas del trabajo a más tardar 45 días después de haber finalizado el periodo fiscal. Así de sencillo. ¿Quién es el contribuyente? Es usted, señor empleador, usted es el contribuyente. Bien. Ahora, este, a, ahí me detengo porque ahí está el artículo 19 del reglamento. Y vamos a ver qué es lo que dice el artículo 19. Dice, bueno, di, dice, bueno, el artículo 19 del reglamento, reglamenta el artículo 25 de la ley y desarrolla procedimientos de cálculo de las retenciones del IR del trabajo para periodo anual completo e incompleto, pagos ocasionales, incrementos salariales y salarios variables. O sea, aquí, aquí están los procedimientos de cálculo. Si usted tiene una duda de cómo eh, realizar un cálculo, hable con el artículo 19, ahí les ofrece este, todas las formas de cálculo. Eh, sí, sí tengo que mencionar de que la persona que en su momento estuvo confeccionando el artículo 19, sí fue una persona que se sentó a analizar, porque en realidad, pues sí, siento de que de que fue muy, muy bien elaborado. Eh, ok, pero miremoslo, miremos lo que es lo que dice el artículo 19. Dice, ah, perdón, perdón, eh, no pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Voy a voy a compartirles entonces por acá. Me confirman si pueden ver el, el aquí. El artículo 19 del reglamento. Sí. Ok, ok. Gracias. Este, ahora sí. Ok, entonces vean. Eh, yo les mencionaba de que el artículo 19 contiene todos los procedimientos de cálculo para los distintos tipos de salarios que existen. Entonces, en el primero, en el numeral 1, se, se menciona que cuando eh, un, un trabajador ha trabajado periodo completo para un solo empleador, entonces se va a determinar la, la retención así. Este es el tradicional. Al salario mensual bruto se le restan las deducciones autorizadas establecidas en el artículo 21. ¿Cuáles son? Son únicamente dos. Son este gasto por educación, servicios profesionales y salud y las, y las cotizaciones de la seguridad social. Nada más se va a obtener un salario neto, se multiplica por 12 para determinar la expectativa de renta anual y le aplicamos la tarifa progresiva. Así de sencillo. Una vez que tenemos el IR anual, lo dividimos entre 12 para determinar la retención mensual. Eh, si hubiera en otros periodos de pago, el agente retenedor deberá aplicar el procedimiento equivalente a esas condiciones de pago. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto en español? Quiere decir de que el reglamento está considerando que los salarios son mensuales, pero también considera que existen otros periodos de pago, quincenal, semanal, catorcenal, diario. Entonces, eh, hay que, hay que, hay que acondicionar el procedimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo una conversión y lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, dice el numeral 2 en caso de existir pagos ocasionales, tales como vacaciones, bonos o incentivos semestrales o anuales, o similares, la metodología de cálculo será la siguiente, ojo con esto, a la expectativa de salarios anuales conforme el numeral uno anterior, o sea, el, el IR que, que ya liquidamos, el salario el periodo completo. Vamos a llamar ese IR el IR 1 Ahora dice, se le adicionará el pago ocasional, el cual deberá liquidarse conforme la tarifa progresiva para determinar un nuevo IR anual. O sea, tengo mi salario, le aplico el IR, IR1, pero ahora tengo mi salario y le aplico un ingreso ocasional, por ejemplo, me pagaron vacaciones, entonces va, voy, a, voy a liquidar otro nuevo IR, ese le vamos a llamar IR2 al que se le deberá restar el IR anual calculado inicialmente. Entonces, agarro IR2 menos IR1, me va a dar la retención, eh, la retención que corresponde a ese ingreso ocasional. Dice la diferencia resultante constituirá la retención, sobre, aquí está, ven, no les estoy mintiendo, miren, la diferencia resultante constituirá la retención del IR sobre el pago ocasional y C, la retención del mes o del pago equivalente que se realice el pago mental será la suma, o con esto, de la retención original, o sea, el IR1, más la retención del pago ocasional, que es la diferencia entre el IR2 menos el IR1. Ok, numeral 3, entonces miren, ya miramos cálculo, el primer cálculo, eh, salario periodo completo. Ya vimos otro cálculo para ocasionales. Ya tenemos dos tipos de cálculos. Ahora vamos con incrementos salariales. Esto aplica también cuando hay, cuando es todo lo contrario. Cuando hay un, vamos a llamarlo así, un decremento, que es lo contrario de un incremento. Es aplicable para incrementos y decrementos salariales. Eh, ¿Cuál es la metodología? Bueno, se van a sumar los ingresos netos obtenidos desde el inicio del periodo hasta la fecha del incremento salarial supongamos de que en el mes de, estamos a junio, en el mes de junio se hizo un incremento salarial, hasta este mes de junio. Entonces, ¿qué voy a hacer? yo Voy a sumar de enero a mayo. ¿Ya? De enero a mayo, ¿cuáles son los ingresos obtenidos? El nuevo salario neto se multiplicará por el, por el número eh, por el número de meses que falten para concluir el periodo. Entonces, ¿Cuál es el nuevo salario? Bueno, el nuevo salario es el, el incremento salarial. Entonces, me dice que yo lo voy a multiplicar por el número de meses que falten para concluir el periodo. Entonces, ¿Cuánto me faltaría? Me faltarían siete meses. Siete meses. Entonces, hay, ojo con esto. Parémonos ahí. Hasta este momento yo tengo cinco meses de salario eh, sin incremento y el nuevo incremento. 5 más siete es 12. Ojo, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tengo un salario anual. Sigue diciendo, se sumarán los dos resultados anteriores para obtener el ingreso total grabable anual. El IR se calculará conforme a la tarifa progresiva del artículo 23, que es la tablita que ya le enseñé. Al nuevo IR se le restan las retenciones efectuadas anteriormente, dando como resultado el IR pendiente de retener. O sea, tengo mi IR anual. Les reto todas las retenciones que yo ya hice en los cinco meses y me va a dar una diferencia. Esa es, es la diferencia pendiente de retener. El IR pendiente de retener se dividirá entre el número de meses que faltan por concluir el periodo y el resultado será la retención mensual del IR. Entonces, ahí está. Ahí está. Igual procedimiento se aplicará cuando existan pagos sean cartocionales o semanales. Aquí le faltó a la persona que estaba haciendo esto y diarios, y diarios, porque el pago puede ser diario. Dice el numeral 4, con relación al numeral 2 del artículo 25, corresponde al periodo fiscal incompleto, la retención mensual del IR se determina conforme a la metodología. Entonces, aquí tenemos para periodos incompletos. ¿Cómo se va a calcular el IR? Como que si fuese periodo completo. Dice... Eh, bueno, esto no, esto es relleno. Y nos vamos por acá eh, con el numeral con el numeral 6, que de aquí vamos a hacer el ejercicio. De aquí vamos a hacer el ejercicio, pero no lo voy a leer, porque quiero desmenuzarlo con el ejercicio. Cuando damos el ejercicio, lo vamos a leer. Entonces, miren, tenemos unos 3, 4, 5 tipos de retenciones para diferentes tipos de salario. Entonces, eso es lo que podemos eh, ver Ahí, ahora les voy a compartir mi otra pantallita. La miran. La pantalla de rentas del trabajo. Sí. Sí, correcto. Ahora del ahora artículo, ahora del reglamento, me voy a la ley. Dice el artículo 27 de la ley: los empleadores o agentes retenedores que no retengan el IR de rentas del trabajo serán responsables solidarios. O sea, viene la DGI, hace un les revisan las retenciones, se ve, ven que ustedes no retuvieron vacaciones, o me le dieron al gerente un bono, o me le dieron servicio en especie y, no, y, y que est están grabadas, entonces ahí les pueden, eh, no les voy a decir fabricar, les pueden realizar un ajuste. Eh, eh, de acuerdo con el artículo 27, el empleador debe entregarle al retenido una constancia dentro de los 45 días después de finalizado el periodo fiscal, en la que detalle el total de las rentas del trabajo pagadas a menos las deducciones de ley autorizadas por la administración tributaria y el ir retenido ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que el empleador tiene la obligación de entregarle al trabajador una constancia anual de todas las de, o sea, eh, del ingreso anual que pagó y la retención anual, o sea, la suma de las 12 retenciones mensuales puede ser una sola y esto es a solicitud del trabajador aquí están los requisitos que debe contener la constancia de retención debe tener el RUC, el nombre y dirección del agente retenedor o de la empresa, número de cédula de identidad del trabajador, nombre del retenido, Juan Pérez, concepto del pago, salarios, monto del salario bruto y demás compensaciones XXX. Deducción autorizada por la ley, XXX, salario neto, suma retenida, X retención, firme y sello autorizado del agente retenedor. Esa es una constancia de retención conforme la ley. Eh, el artículo 28 expresa de que los contribuyentes que obtengan rentas del trabajo de un solo empleador no deben realizar una declaración del IR, salvo que hagan uso de su derecho a las deducciones establecidas en el número 1 del artículo 21 que solo son dos deducciones que ya las miramos Hoy dice cuando vengan o perciban renta grabadas de otra fuente en el artículo 29 se menciona que los contribuyentes que perciban rentas del trabajo de dos o más empleadores y que en conjunto excede el monto exento ¿de cuánto es el monto exento? 100.000 cordobas anuales, 8.333.33 .33 cordobas mensuales eh, deberán presentar una declaración anual del IR eh Ok, ok. Trabajador, si alguna vez se te ocurre eh, hacer uso de ese derecho o a reclamar algún saldo a favor eh, que provengan de deducciones, exceso de retención de renta variable o periodo fiscal incompleto, debes presentar una declaración en el plazo fijado en el párrafo anterior. Ok. El artículo 22 del reglamento, ahora nos vamos al reglamento. Dice que el saldo a favor resultante producto de la declaración presentada la administración tributaria le entregará una constancia de crédito por saldo a favor de rentas del trabajo, la que deberá ser presentada al empleador a fin de compensar las futuras retenciones del periodo fiscal en que se emita hasta agotar el saldo. Entonces no te lo hagan en efectivo, trabajador. Ojo, la ley te va a dar una constancia de crédito que podría ser una resolución Dice, eh, estableciendo que vos tenés un saldo a favor que lo puedes ir compensando de las retenciones que te aplique el empleador, hasta que agoteje el saldo. Bien, entonces, en caso de que el trabajador cambie de empleo y tuviera un saldo de retención a su favor, el empleador se lo compensará o se lo reembolsará. Aquí sí te lo dan en efectivo. En la liquidación final, a su vez, el empleador acreditará las declaraciones y pagos de retenciones el monto compensado o reembolsado. Señor empleador, no tenga miedo de devolverle retenciones en exceso a su trabajador. No tenga miedo. Usted se las puede acreditar en la declaración de retenciones correspondiente Ahora llegamos al momento esperado. Vamos a ver el ejercicio. Déjenme, déjenme verlo por acá, por favor. El ejercicio que aquí ya lo tengo. Aquí ya lo tengo, el ejercicio. Solo déjenme compartírselos y me, me confirman, por favor, si pueden verlo en su pantalla, el ejercicio de salario variable que vamos a hacer. Sí. Ok, ok, gracias, gracias. Señora. Se mira. Excelente, muchas gracias. Entonces, vean, entonces, vean, yo les yo le dije que íbamos a leer lo que decía el numeral 6, porque yo quiero desmenuzarlo, analizar cada, cada, cada literal con este ejercicio que yo ya tengo resuelto acá abajo. Quiero mostrarles cómo eh, realizar el cálculo de salario variable mediante este ejemplo. En este ejemplo, utilice, eh, en, este, en este ejemplo, vamos a suponer que la empresa paga salario de forma quincenal, de forma quincenal los paga. Entonces, este es un ejemplo para un empleado X. Vamos a suponer que este empleado X tiene salario variable. Si ustedes notan, miren... El salario de la primera quincena fue de 10.000, luego bajó a 8, luego subió, cerró y así sucesivamente. Varía conforme el mes. Y vamos a suponer que este es un ejecutivo de ventas. Entonces, eh, si ustedes no están ahí, va variando. Puede ser por las comisiones que les están pagando. Bajo ese supuesto, vamos a analizar lo que dice la ley, pero simultáneamente vamos a verlo también en la práctica. Porque yo quiero que ustedes se lleven esto. Yo quiero que ustedes se lleven la teoría, pero también yo quiero que ustedes se lleven la práctica. Ahora, si ustedes me dicen, mire Henry, yo quiero, yo quiero que usted me comparte esta tabla. Yo con mucho gusto se las comparto, se las, voy a, se las puedo mandar ahí a, a, a, al doctor Edwin, Edwin Salmerón este, para que él se la haga llegar. Si, la, si ustedes la piden, pues ahí, ahí el, el doctor se las puede compartir. Yo se la voy a compartir a él y, y le voy a compartir al doctor Edwin eh, la presentación para que ustedes se la lleven también. Solo tal vez que se la pidan al doctor Edwin y que el doctor Edwin se las mande. Ok, entonces ahora sí. Estamos calculando salarios variables. Ojo, ojo, pestaña y ceja. Este es el momento en que sí deben poner atención. Dice así... <coughs> Para determinar la retención del primer mes del periodo fiscal, se procederá conforme el numeral 1 de este artículo. El numeral 1 es simple y sencillamente aplicar la retención para el periodo completo, es aplicar la tarifa progresiva. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos una primera quincena y en este caso tuvo una, una renta quincenal de 9,300 córdobas. Estoy aquí de 1.300 Córdobas. Entonces, normal, hago mi proyección anual, calculo mi R y voy a tener una retención quincenal. En este caso fue de 818.33 Córdobas. Ahí, ahí no hay nada del otro mundo, solo se aplica la tarifa progresiva. Vamos a seguir leyendo. Para el segundo mes, o en este caso, que es la segunda quincena, para la segunda quincena, la renta neta del mes se le sumará la renta neta del mes anterior para establecer una renta neta acumulada. Ojo con esto. Entonces, yo tengo una renta neta de la segunda quincena, pero ahora yo le voy a sumar la del mes anterior. Pues, si ustedes notan, ya tengo una acumulada. Ahí está, mire, ahí está la fórmula. Los 9300 más los 7400. Entonces, ahí ya tengo una renta neta acumulada. Estoy aquí en la segunda fila. Ahí. 16.740. Vamos a ir leyendo. Eh, seis, dice La renta neta acumulada se dividirá entre el número de quincenas transcurridas. En este caso es la segunda quincena. Para establecer una renta neta promedio eh, quincenal. Ok. Entonces yo vengo, agarro esto. 16.740 que es una renta neta acumulada de las dos primeras quincenas. Y el promedio quincenal a mí me da de 8.370 córdoba. Entonces agarré, de dije 6.740 y lo dividí entre dos quincenas. Ahí está, me dio un promedio quincenal de 8.370. Vamos a seguir leyendo. D dice, la renta neta promedio mensual obtenida se multiplicará por 12 para establecer una nueva expectativa de renta neta anual. Ok. Me está diciendo de que ahora yo voy a multiplicar los 8370 por 12. Pero como aquí no estamos trabajando con meses, sino con quincenas, entonces lo multiplicamos por dos quincenas y como y como son 12 meses en el año, ahí sí lo multiplico por 12. Entonces, voy a tener que es lo mismo de agarrar el promedio quincenal y multiplicarlo por 24 quincenas, iguales. Entonces, ahí estamos ahí en la, en la proyección anual. Ahí, ahí estamos. Eh, dice? La nueva expectativa de renta anual debe liquidarse conforme a la tarifa por del artículo 23, dando como resultado el nuevo IR anual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le aplicamos la tarifa por y ahora me da un nuevo IR. Si ustedes notan, en el mes anterior me dio 19.640. Como ahora el empleado ganó menos, obviamente el IR se bajó. Ok. Vamos a seguir leyendo. Eh, el nuevo IR anual, o sea, estamos hablando de este que está acá, estoy aquí en, la, en, esta, en esta segunda quincena. El nuevo IR anual se dividirá entre 12 y el resultado obtenido se multiplicará por el número de meses transcurridos, que en este caso son dos quincenas, incluido en la quincena que se va a retener. Ok, entonces aquí yo tengo... Yo tengo mi, mi R anual este, yo lo estoy dividiendo entre 24 quincenas, eso me va a dar una retención quincenal, pero de, debo multiplicarlo por el número de quincenas que han transcurrido. Son dos quincenas que han transcurrido, entonces ahí yo tengo, me va a dar una retención acumulada. Ok, dice G, hey, dice, al resultado anterior se le restará la retención acumulada. Okay. ¿Cuál es la retención acumulada? de la quincena anterior. Entonces yo resto, o con esto, yo resto 1.264.67 menos los 818.33 y eso me va a dar la retención de la quincena por salario variable. Ahí también la diferencia será la retención del mes a retener. Ahí también. Entonces yo en esta quincena yo voy a retener 446 Córdoba. En la quincena anterior yo retuve un poquito más a ver, casi eh, un, casi el doble casi retuve el doble entonces, pero ese es el efecto de los salarios variables entonces ahí, y sigue diciendo eh, igual procedimiento se aplicará en los meses subsiguientes y cuando los pagos sean quincenales, catorcenales o semanales entonces ya, ya que ya tengo este procedimiento, yo digamos vamos a verlo a la última quincena que es la quincena número 24. Entonces, de igual forma, yo voy a hacer lo mismo. Voy a determinar, voy a determinar eh, una, una, renta net, una renta neta acumulada, que es esta que está acá, la determino sumando la del mes anterior. Esta yo la voy a dividir entre 24 quincenas. Eso me va a dar una, una, una, un promedio quincenal. Esto lo voy a multiplicar por 24 quincenas, eso me va da a dar una proyección anual, le aplico la tarifa progresiva y voy a determinar un nuevo IR anual. A ese nuevo IR anual, yo le voy, lo voy a dividir, lo voy a dividir entre las 24 quincenas, pero lo, lo debo de multiplicar por las quincenas transcurridas, ya que en este caso ya es la última quincena, son las 24 quincenas, eso me va a dar una retención acumulada y simple y sencillamente lo que hago es restarle la retención del mes anterior y eso me va a dar la retención de la quincena entonces ahí eh, esa es la explicación que yo les puedo dar de este ejercicio Traté de hacerlo lo más sencillo lo más sencillo posible para que eh, para el provecho de ustedes para el provecho de ustedes entonces eh, vamos a, a ver aquí y ahora sí, vamos a habilitar un espacio de preguntas y respuestas. Si, si tienen sus preguntas, aprovechen ahorita que ya con esto finalizamos. No hay preguntas. Hay preguntas en el chat, se las voy sí, a leer sí. para que para irlas respondiendo, ¿verdad? Aquí dice: Con respecto dice al numeral 4, ¿deberían grabarse las tarjetas de regalo o gift card que algunas empresas otorgan a los trabajadores para cam cambiarse en los supermercados? Eh, ok, miren, creo que, eh, si mal no recuerdo, el numeral 4 habla sobre eh, los beneficios en especie de la convención colectiva. Si esa esa esa gift card o tarjetita de regalo es de aplicación general, de acuerdo con ese numeral 4 del artículo 19 diecinueve, es una resería, una renta en especie exenta. Por tal razón, no existe retención, pero ojo, ojo, Deben existir condiciones. La, la primera condición es que esté en un convenio colectivo y la segunda condición es que sea de aplicación general. Ok, otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si recibo tres meses de indemnización por el artículo 45CT y otros tres meses por cargo de confianza? ¿Cuántos meses debo de grabar con IR? Ok, la respuesta es la siguiente. Tus tres meses de indemnización de acuerdo al 45 del Código del Trabajo están exentos. Así lo dice el artículo 19 de la ley de concertación. En el numeral 3. Y en el caso de cargos de confianza, primero tenés que ver si exceden los 500 mil córdobas. Si no exceden los 500 mil córdobas, no te aplican ningún tipo de retención porque esa ya es una... Una indemnización por carros de confianza que también se encuentra establecida en el Código del Trabajo. Pero, el, o sea, pero si supera los 500.000 Córdoba, ese excedente está sujeto al 15% de retención. Entonces, vuelvo y repito: tus tres meses de indemnización están exentos. En tu indemnización adicional está exenta hasta 500.000 Córdoba, pero el excedente de esos 500.000 Córdoba sí está sujeto al 15% de retención definitiva aquí hay otra pregunta que dice los viáticos por combustible que se le dan a trabajadores que rinden con factura están grabados si pasan los mil ¿Y, otra, ver, y hospedaje que se da a los trabajadores en concepto de viáticos está sujeto a retención ahí hay dos preguntas oh, ok con los combustibles. Mira, con los combustibles. Este, primeramente, bueno, de hecho, con el, el, el numeral 8, eso está exento. Eso te exento. Sin embargo, sin embargo eh, tenés que demostrar para qué utilizaste ese combustible. Pero de entrada, vos como trabajador, o sea, si te dan ese, por ejemplo, vos te dan, vamos a suponer, mil córdobas de combustible. Te lo dan vía nómina te lo van en planilla, hay una columnita que dice combustible, entonces eh, eso no estaría grabado eso no estaría grabado pero el empleador debería quedarse con la factura con la factura de combustible ya se debe, lo, más, lo más recomendable que yo te puedo decir es de que la factura esté a nombre del empleador para que al momento de ser ajustado la DEI no se la vaya a ajustar porque está a nombre tuyo ya y después tenga que demostrar que en realidad es un beneficio que él dio con base el artículo 19. Y la otra, el hospedaje, también de igual manera, estimado, está exento. Mire, el viático de hospedaje, el viático de transporte, el viático de alimentación, todo eso está exento. Pero usted debe demostrar, o el empleador debe demostrar, mejor dicho, de que ese viático a usted se le está dando para que usted pueda desempeñar una función laboral. Porque si no es así, entonces la DGI lo que va a hacer es ajustarle esa, ese, este, esa, ese viático de hospedaje. Aquí hay otro que dice, ¿cómo se deben de ejecutar las deducciones? Esa es la pregunta, ¿cómo se deben ejecutar las deducciones? Sí, así. ¿Cómo okay. se deben ejecutar las deducciones? Ah, ok, ok. Entonces, eh, eh, me parece que se refiere a, a las deducciones que están en el artículo 21 de la ley, que dijimos que eran dos. Eran eh, servicios de salud, eh, servicios profesionales y servicios de educación y las cotizaciones. Entonces, en el caso de las cotizaciones, vos tenés tu, eh, tu, tu colilla de links. Entonces, es un soporte tuyo. Y en el caso de los gastos de educación, eh, salud y, y servicios profesionales, debes tener también tu soporte. ¿Cómo, cómo vas a, a solicitar ese, porque se te va a generar un saldo a favor? ¿Cómo se te va a, o cómo vas a solicitar ese saldo a favor? Bueno, eh, aprendimos de que tenés que hacer una declaración primeramente, pero para ello te vas a tener que inscribir ante la DGI momentáneamente para poder hacer uso de ese derecho ¿Ya? Y luego con declaración en mano y con soportes en mano vas a solicitar a la dirección jurídica tributaria de la DGI la eh, compensación de ese de ese saldo a favor que se te genere pero si sí es un proceso eh, primeramente tenés que ir a la DGI tenés que presentar tu declaración tenés que eh, luego que ya presentarte tu declaración tenés que solicitarán la dirección jurídica tributaria la la, eh, la compensación de ese saldo a favor entonces luego eh, te van a dar una especie de resolución vos se lo llevas a tu empleador y que normalmente es recursos humanos y recursos humanos lo que va a empezar a hacer es lo de tus retenciones mensuales entonces ¿cuál es el soporte? bueno la resolución de la DGI esa sería la forma Okay. Aquí hay otra pregunta, ¿verdad?, en el chat. Después vamos a atender a las que están levantando la manito. <clears throat> hay unos residentes hondureños que se les paga el mínimo. El salario no llega al techo para deducción. Ellos están inscritos para fines de residencia. Mi pregunta, ¿la declaración anual se hará en base a su salario del año y pagarán algún impuesto? Bueno, eh, eh, la persona está diciendo de que los hondureños son residentes. Si son residentes, quiere decir que ya viven acá en Nicaragua. De que ya han permanecido en el país más de seis meses. Entonces, debe, debe tratarlo como que si fuera un trabajador nicaragüense. Así es, sencillo. Sí. entonces ahora vamos a ver las manitos levantadas para darles acceso. Nelson Enrique Pérez dice. Eh, puede activar su audio, este, Nelson. Listo, gracias. Buenas noches. Gracias, maestro Henry. Un gusto poderlo escuchar y verlo por acá. Fíjese me que mío. me quedó, me quedó una duda en relación al tema de la indemnización. Eh, obviamente de los cinco meses del artículo 45 porque es que el artículo 19 de la ley de concertación tributaria en el numeral 3 dice textualmente y me lo permito leer porque es que esto siempre ha sido un tema de discusión con laboralistas sobre el tema de la retención del IR ¿verdad? las indemnizaciones de hasta cinco meses de sueldo y salarios que reciben los trabajadores o sus beneficiarios contempladas en el código del trabajo otras leyes laborales o la convención colectiva y mi duda viene por ahí porque yo, no, yo tengo claro que los cinco meses de indemnización que están en el 45 no son afectas al IR. Pero cuando la ley me refiere a convención colectiva, por regla general, por naturaleza, el convenio colectivo amplía los beneficios que están en ley. Eso quiere decir que yo, trabajador y empleador, podemos pactar de que yo reciba más de cinco meses de indemnización. Y lo digo con conocimiento de causa, yo he visto convenios que hasta reconocen hasta 40, 30 meses de indemnización por antigüedad o antigüedad por el tiempo obviamente elaborado de la persona, incluso instituciones del Estado. Entonces mi pregunta es, si existieran esos convenios donde se establecen el pago de hasta 20, 40 meses de antigüedad este, para el trabajador, únicamente solo los primeros cinco meses no afecto porque obviamente, y lo digo por conocimiento de causa, generalmente sobrepasan los 500 mil Córdoba fácilmente en muchos casos. Entonces, a mí me salta la duda porque el convenio por naturaleza mejora las condiciones de trabajo y obviamente amplía beneficios. Entonces, superaría con creces el tema de los cinco meses. Correcto. Mucho gusto saludarte, Nelson. Es un honor que hayas estado acá en esta conferencia. Eh, mira, la respuesta es la siguiente. Eh, yo entiendo de que, de que puede ser que el convenio colectivo haga una ampliación de la indemnización, pero hay un punto muy importantísimo que es de que ya ese tema ya lo está regulando el mismo numeral porque te está hablando de una indemnización adicional. Entonces, pudiéramos, pudiéramos eh, concluir, pudiéramos concluir de que si en el convenio eh, se establece una, eh, en ese supuesto que usted menciona, de una indemnización adicional de 40 meses, aunque no diga que es una indemnización adicional, pero obviamente, por lógica, es una indemnización adicional. Entonces, esa indemnización adicional, hasta los 500 mil córdobas, va a estar exenta. Pero si esa indemnización adicional de 40 meses, eh, adicional a los 5 meses, eh, supera los 500 mil córdobas, el excedente... De los 500.000 gordos vacíos estaría sujeto al 15% de retención. A, así, así lo, o sea, así lo miro yo, pues. Así lo miro yo. ¿Por qué? Porque ya el tema, o sea, porque precisamente eh, el legislador no quiso dejar por fuera ese vacío. Porque ahí, ahí aparentemente hay un vacío, pero ya lo rellenó, porque cuando ya te hablé de indemnización adicional, aunque estuviese en un convenio colectivo, es indemnización adicional. Entonces, por tal razón, yo concluyo y soy del criterio de que, de que si la empresa te paga una indemnización adicional hasta 500 mil Córdoba, ok, no hay, no hay retención, pero si excede esa retención de 500 mil Córdoba, el excedente sí va a tributar un 15%. Carlos Armas tiene levantada la mano, puede activar su micrófono. Buenas noches Henry, saludos. Hola Carlos, mucho gusto saludarte estimado. Aquí quería, tengo una duda, fíjate que no no estoy tan, no he tenido pues la experiencia y me imagino que usted ya ha escuchado algún comentario con respecto cuando yo vengo como entidad yo tengo por ejemplo mil trabajadores, ¿verdad? Y a todos se le hizo un cálculo de más. Y lógicamente, ¿qué te puedo decir? Unos 500 a cada uno de más, ¿verdad? En lo que es el IR por rentas de trabajo, yo lo entero. Cuando estamos en auditoría, por una revisión pues, interna, se, se percata uno del error. En este caso, DGI nos reconoce si le volvemos el dinero al trabajador. ¿O hay alguna manera de recuperar esa parte, esa plata que le dimos no, a DGI? Eh, hola, Carlos. Mucho gusto saludarte. Sí, mira, el procedimiento que vas a hacer es lo siguiente. Le vas a devolver el excedente eh, de retenciones que le aplicaste al trabajador. Le vas a hacer que firme un recibo, que es como podríamos decir, decir reitero o reembolso de retención en exceso. Entonces, con eso, vos lo que puedes hacer es restarlo de la declaración del mes siguiente. Así está establecido en la, en la ley de concertación que vos, puede, que vos puedes hacer eso, pero para vos poder determinar de que en realidad tenés un ex, eh, que aplicaste un excedente, debiste haber completado el periodo fiscal porque hasta en ese entonces, hasta el cierre de ese periodo, es que te vas a dar cuenta si hiciste un excedente. Por ejemplo, lo podrías hacer si ese excedente se tuviera originado en el, en el periodo 2021. Ya se cerró el periodo 2021, entonces sí ya podés eh, hacer los cálculos y eh, determinar, ok, yo como empleador me equivoqué y le efectué o realicé retenciones en exceso. Ok, la ley me dice que yo se lo puedo devolver a él. Ya, yeah. y te lo podés restar de las retenciones que vas a pagar en la próxima declaración. Pero si, la, si te estás dando cuenta del error ahorita, ahorita, entonces mejor esperar que termine el año y en el 2023 le hacer el reembolso, pues para, para que lo, o sea, para que, eh, como te dijera yo, para que ese reembolso tenga un, un cumplimiento legal, pues por así decirlo, que en este caso sería eh, el, el procedimiento legal que está establecido en la ley de concertación tributaria. Eh, tiene levantada la mano Felipe, eh, puede activar su micrófono Felipe, Urbina. Okay, eh, buenas noches a todos, eh, profesor Castillo Morales muchas gracias por por esta ponencia muy buena, excelente, que nos ayuda a refrescar el conocimiento sobre este tema que es muy importante saber aplicar el IR con su correcta aplicación y uso. Eh, es interesante cuando ahí se aplica correctamente la, la ley para hacer las deducciones correspondientes, pero están esos vacíos cuando la DGI te dice sobre un gasto, un reembolso de, de una gestión donde te dice que es un hecho no generador de renta. Es la, es la famosa frase célebre que en los reparos y en todo la, eh, la DGI la pone. ¿Cómo poder eh, protegernos y demostrar que en realidad un reembolso de gasto va a futuro generar una va a ser generador de renta porque tal vez el gasto a lo inmediato no vas a ver no vas a ver no va a tener un ingreso un impacto a lo inmediato para para que genere ingreso porque es algo que se está pre previendo a futuro entonces eh, eh, profesor Henry eh, primero que todo le agradecemos la nominado por por estar aquí con nosotros y la idea es que nosotros estamos promoviendo el voluntariado y queremos eh, que le va el perfil del contador que sea integral donde queremos así como temas de tributación queremos contabilidad gubernamental, contabilidad bancaria, contabilidad de seguro, contabilidad agrícola, contabilidad de ingenio y así porque eh, muchos de nosotros somos fuertes en un área pero, pero necesitamos ampliar ese, ese conocimiento donde eh, la contabilidad ornamental se maneja de una forma, la contabilidad bancaria de otra manera, la agrícola por los procesos y así sucesivamente. Entonces, eh, eh, enhorabuena, le agradecemos su aporte y la idea es que queremos seguir trabajando bajo esta misma línea donde eh, fortalezcamos el conocimiento, porque el conocimiento es poder, y una membresía bien, bien fuerte de conocimiento eh, la marca, el prestigio del colegio se vuelve de una manera diferente. Entonces, muchas gracias y eh, le queda esa pregunta de cómo ese hecho de generador de renta, que hoy es un gasto, a futuro va a ser un ingreso, cómo demostrárselo a la DGI. Gracias y buenas noches a todos. Eh, hola, Felipe, mucho gusto saludarte, estimado. Eh, un gusto para mí también haber compartido este, esta, esta conferencia con todos los que están conectados. Entonces, en relación a tu pregunta, mira... Lo primero, de entrada, que todo documento de gasto debería estar a nombre de la empresa. Número dos, si estamos hablando de gastos que está realizando un trabajador por cuenta de un tercero, que en este caso es la empresa, entonces por lo menos debería haber un memorándum. Ya, del, eh, un memorándum de autorización para determinado gasto, para X gasto ya sea viático de transporte, ya sea viático de hospedaje, ya sea pago de depreciación este, esa sería la forma correcta, ¿por qué? porque mira, muchas veces yo entiendo al fiscalizador, mira, muchas veces las empresas pueden enseñar el documento de gasto pero así nomás, nada más, solo está el gasto y ya está y no hay ninguna explicación entonces es necesario eh, tener el documento fuente que es el gasto, pero un memorándum ayudaría a que el fiscalizador, el auditor se pueda eh, tener una una seguridad de que ese gasto sí va a generar renta. Todo gasto que se le paga al empleador eh, fuera de su salario es porque eh, es porque está ejerciendo una función ya para para la empresa. Entonces para mí lo básico sería el documento fuente de gasto puede ser una factura, un recibo. Eh, Puedes ir un memorándum, un memorándum. Ya, con eso, para mí, fíjate que, y si le querés adjuntar la, la cédula, la fotocopia de cédula del trabajador, mucho mejor todavía. Entonces, para mí, eso sería lo básico para demostrar de una forma irrefutable que, que la DGI no te puede decir, no, es que este gasto fue utilizado por otra cosa. Eh, es soportar ese gasto, pero que el gasto esté a nombre de la empresa para que no haya ningún tipo de problema futuro ante una fiscalización. Por acá tenemos una pregunta, no sé si sea la última, ¿verdad? Dice que nos puede ampliar un poco sobre los subsidios. En algunos casos el empleador reconoce el 100% del salario. Correcto. Entonces les comento, es, es una es una consulta eh, muy interesante, porque noten esto, miren, miren esto, miren esto. Eh, el el, INSS, el o sea, una persona vino, está de subsidio, entonces el links asume un 60% de, de ese subsidio. El 40% lo, eh, lo, lo asume el empleador, pero eso de que lo asume el empleador está de que si él quiere, porque si él no quiere solamente le dan el subsidio del 60% del links Entonces, ese 60% de subsidio, eso está exento conforme el artículo 19 de la ley. Pero, ¿qué pasa con el 40%? Con el 40%. Ese 40% si excede los 8.333.33 .33 Córdoba mensuales, si excede, estamos hablando del 40%, si excede de, de ese monto, eso sí, eh, ahí sí pagaría IR. No así el subsidio. El subsidio eh, puede ser de 20 mil córdobas, lo que ustedes quieran. Siempre va a estar exento. El 40% estará exento si no supera los 8.333.33 córdobas. Ese es el trato, el tratamiento legal, el tratamiento laboral y el tratamiento fiscal que debería dársele. Ante un, este, ante un subsidio. Ahora bien, eh, es sencillo. El trabajador paga el 100%, pero el ING le reembolsa el 60%. Entonces, al final, él, lo que se desembolsó fue el 40%. Entonces, así es sencillo. Bueno, aquí solamente hay uno que dice... Gracias, Henry. La nómina número dos por el apoyo en cuanto al tema de rentas de trabajo. Por favor, envíeme a mi correo y manda ahí un correo LED de 6 El material y el ejercicio en Excel agradecidos Agradecido. Este, yo, yo no sé, doña Silvia, si, o, o no sé si, si me adelanté un poquito. Yo, yo no sé si el doctor Edwin está de acuerdo en, en que en dar el material, yo, yo le puedo mandar el material al doctor Edwin. Uh -huh. para que lo pueda para que lo pueda compartir con quien se lo pida pues ya uh -huh. o, o no sé pues bueno yo se lo voy a mandar al doctor Edén. ahí ahí ustedes eh, mandan eh, de qué manera se lo pueden hacer llegar a los lo, lo que sí entrar ah, okay de acuerdo este como no vemos alguna otra otra pregunta pues a ver no sé está por ahí Juan Agustín Me parece que lo vi a Joaquín. Ok, entonces antes, antes de antes de cederle la palabra a don Juan eh, bueno, yo quiero agradecerles a todos los que se pudieron conectar este, fue para mí un placer estar aquí con doña Silda con todos los que se conectaron y eh, agradezco pues por, la, por las preguntas, agradezco por la interacción que hubo y pues aquí estamos, estamos siempre a la orden y, y fue para mí un gran placer el estar aquí con todos ustedes en esta noche compartiendo estos poquitos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi trayecto laboral. Entonces yo les agradezco y muchísimas gracias, saludos y abrazos para todos. Okay. Uh, Henry Araica está levantando la mano. Hola, don Henry, te escuchamos. Mucho gusto saludarlo. Henry Reita, adelante. Hola, Henry, ¿cómo estás? Un saludo. Un gusto saludarlo. ¿Cómo me he leído? Bien, bien, aquí. Un poquito estresado con cosas, pero gracias a Dios, bien, que es el que nos da fortaleza. Eh, agradecerte igual que el resto de los compañeros de la nómina 2 por tu tiempo y tu valiosas aportaciones al gremio. Eh, tal vez unos tips rápidos, siempre es bueno dejar documentadas las políticas y que estas estén avaladas por un convenio y que este convenio también esté igualmente ratificado por el Ministerio del Trabajo. Por ahí muchos votan los gastos. Ahora, si hay un gasto en esto, que se esté efectuando y que no esté generando renta, sino que va a generar renta futuro, lo recomendable es capitalizarlo en una cuenta de activos y conceptualizar la razón del por qué eso no está capitalizado al estado de resultado. Eh, igual que en contabilidad, en tributo, todo lo que no genera renta es un gasto no deducible y en contabilidad también todo aquello que no esté un gasto asociado a un ingreso o un costo que no esté asociado a un ingreso eh, es el mismo tratamiento eh, solo por ciento si experiencia porque sí he visto Henry en algunos casos que estas partidas que no generan o no son constitutivas de renta eh, forman parte de una conciliación fiscal entonces la pregunta es entre lo laboral que bien explicaba tienen conceptos distintos en lo que es las rentas eh, de salario. ¿Has visto alguna discrepancia para la generación de estas partidas de conciliación? Eh, bueno, a pesar de que son dos IR distintos porque uno es el IR del trabajo y el otro el IR de actividades económicas. Eh, siento de que en ambos casos digamos si es un ingreso para el trabajador y obviamente el salario eh, es deducible o sea los empleadores se lo pueden deducir como un gasto, es un ingreso para el empleado, el empleado? es un gasto para el empleador eh, siempre van de la mano siempre van de la mano pero no he visto, no he visto que si un ingreso si un ingreso del trabajador eh, está generando renta a la empresa eh, y por ser un gasto eh, que es atribuible a las funciones a las funciones del trabajador no he visto eh, que no sea deducible normalmente son deducibles la mayoría pero, pero en realidad no, no, o sea la única manera, y les voy a poner un ejemplo la única manera de que un salario no sea deducible es que sea un salario fantasma de un fantasma, ya, pero obviamente la empresa no va a poner eso en una, como no deducible, ya, entonces a lo mejor en una auditoría financiera se pudiera detectar eso, hacer la recomendación al cliente y ahí el cliente se hace, se hace el ajuste, pues, porque puede ser un ajuste contable, pero no un ajuste fiscal, entonces ahí tendría que, tendría que verse qué va a eh, ¿Qué va a decidir en este caso la administración? Ok. Eh, Le damos la palabra a Juan Agustín Vega. Se ¿Sí me dice Juan Agustín, ¿El candidato a presidente. Ay, quiero ver aquí. No voy a desactivar el audio. Juan Sin ya puede abrir su micrófono. ¿Qué se me hizo? <risa> Ahí está, pero. Déjeme ver si soy yo la que no le estoy dando el acceso. Juan Agustín, ya puede, puede abrir su micrófono, Juan Agustín. No está. Pero está sin, sin, sin micrófono, Juan Agustín, vamos a ver qué pasó, es que no tiene el micrófono encendido. Bueno, en vista de que vemos que no, no, no, es, no tiene el micrófono, está sin micrófono, Juan Agustín, no sé qué, qué habrá pasado porque ahí estaba conectado, ahí está pues solo con la cámara. Nos queda pues agradecerle, licenciado Henry, su valioso aporte, su valioso apoyo y su disposición siempre con el MOOC y la nominador. Y agradecer sobre todo, ¿verdad?, estos momentos que estamos en campaña de, la, de las elecciones y estamos siempre nosotros tratando de que los profesionales de la contabilidad, pues, elevemos el perfil profesional, capacitándonos gratuitamente con el apoyo de los profesionales y conferencias No se escuchó nada, se escucha, no, no lo veo. ¿no? No veo su, su. Está desactivado. Sí, este, eh, No, no, no se escuchó, este, licenciada Silda. No sé qué pasó. Juan no Agustín, uh, well, entonces. Tiene la palabra creo, Juan Agustín. Yo creo, licencia decirle que le debe activar el audio a don Juan. Ok, sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora, ahora, sí, ahora sí, Juan sí. Agustín. Okay. Muy bien, muchas gracias. Disculpen ahí la interrupción técnica. Me imagino que debe ser por falla de internet. Eh, Buenas noches, Henry. Más bien, muy agradecido por esa excelente ponencia. Eh, creo que todos los colegas que estuvimos conectados, pues tenemos bastante conocimiento en el tema fiscal. Y cuando escuchamos a un expositor de tu talla, pues nos emocionamos porque volvemos a recordar las tareas que día a día hacemos todos como auditores, como contadores, como financieros. Y este es un tema muy importante, estarlo refrescando, porque de repente hay cositas, detalles que se nos olvidan, que para las empresas generan consecuencias bien difíciles en, en términos económicos. Entonces, este es un tema importantísimo y, y, y las veces que lo exponer siempre estamos ahí pendientes porque hasta nos vamos volviendo expertos verdad porque todos esos artículos que menciona nuestra ley se nos va quedando grabado y también nosotros eh, que estamos metidos en este ambiente también somos transmisores de esos conocimientos que vos nos está dando hoy y no ha venido dando en otras charlas. como decía por ahí felipe la idea es ir trasladando esos conocimientos a todas las nuevas generaciones, y gracias a Dios que vos estás joven todavía, ¿verdad? Para seguir dando guerra en estos temas de impuestos. Así que muy agradecido por esa excelente ponencia. Igualmente a todos los participantes que hoy nos acompañaron. Iniciamos con, bueno, casi 75 personas se conectaron, ¿verdad? Y un buen grupo quedó al final, porque al final las preguntas... Son bien interesantes cuando uno tiene dudas sobre algunos temas o algunos artículos de la ley y es importante aprovechar este momento, este evento para hacer las preguntas que gracias a Dios y, y, y a tu habilidad no tienen ningún costo, ¿verdad? Y por ese lado te lo agradecemos enormemente porque es una labor que no cualquiera la comparte, ¿verdad? Eh, y eso nos ayuda muchísimo y sobre todo al gremio. Lo interesante de esto, Henry, es que el gremio se vaya fortaleciendo y cerca de ir profesionalizándose más bien eh, en todos estos temas que son bien interesantes. Así que en nombre de la nómina 2, nuestro candidato, muy agradecido, gracias por tu apoyo y esperamos contar con vos siempre para la futuras charlas Buenas noches. Buenas noches, claro que sí, mi estimado. Cuenten con mi apoyo. Bueno, damos por finalizado. Buenas noches, que descansen y hasta la próxima. Buenas noches, doña Hacienda. Un gusto saludarla. Nos vemos. Y todos esperamos el apoyo de todos en pues la nómina 2.